¿Qué tal amigos del día? Nos encontramos desde la parroquia Nicolás Infante Díaz, acá en el Cantón Quevedo, lugar donde en estos momentos se está velando a, a dos personas que fallecieron en un accidente de tránsito bajando, bajando eh, Manabí a lo que es el Cantón Quevedo, acá en la provincia de Los Ríos. Ahí en las tomas podemos observar a las dos víctimas del accidente de tránsito que son acá del Cantón Quevedo. Precisamente vamos a conversar con una de sus allegados, quien ha informado sobre el estado de ellos. ¿Cómo está? Bienvenida, abogada. Méntanos, qué, ¿qué fue lo que ustedes lograron conocer en torno a este suceso? Bueno, este, siempre agradecido con la prensa ¿no? que de manera oportuna brinda la cobertura para de esa manera eh, mantener informada a toda la ciudadanía. En este caso, pues lamentablemente pierde la vida mi prima, prima hermana Mercedes López García, quien pues una vez que ya se prestaban a venir acá a nuestra ciudad, a su domicilio, pues eh, lamentablemente pie, el vehículo pierde pista o sea, Hay una presunción, no la tenemos clara todavía, pero el, el vehículo se fue al abismo. Allí pierde la vida, como le indiqué, mi prima Mercedes López y mi sobrina Doménica eh, Montiel López. También se conoce que la persona que conducía el vehículo, que es un pastor de la iglesia evangélica al cual asiste la, fam asiste la familia, también perdió la vida de manera in inmediata. Este la esposa, perdón, la esposa del pastor. El pastor está grave en el hospital de Puerto Viejo, al igual que el esposo de mi de mi prima, se encuentran internados en el hospital de Puerto Viejo. Están tratando de hacer diferentes intervenciones quirúrgicas. Incluso la menor, también la hija del pastor, también se encuentra en, en un estado crítico allá en el hospital de Puerto Viejo. ¿Su prima cuándo va a ser sepultada? Eh, según lo que hemos conversado con la familia, va a llevarse la cristiana sepultura el día de hoy. Eh, aproximadamente a las 3 de la tarde por lo tanto pues se invita a todos los familiares, amigos hermanos de la iglesia evangélica, hermanas quienes conocen a Mercedes López, una mujer eh, cristiana siempre dedicada a la acción social muy conocida y querida por este sector por la comunidad que la conocieron y la trataron que nos acompañen esta tarde al sepelio ¿no? donde se le dará cristiana sepultura a ella y a su pequeña hija de 7 años, Doménica Montiel Fajardo. ¿De qué iglesia eran miembros ellos? Mi prima y la gran mayoría de mi familia eh, asisten a la iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús. ¿Cuándo habían viajado hacia Manaví? Ellos habían viajado el día lunes, había ya un culto, tenían una celebridad cristiana y también aprovechar para pasar ellos como esposos y con su menor, su pequeña hija, eh, pasar eh, unos días disfrutando de la playa, habían enviado fotos donde estaban disfrutando, eh, comiendo, celebrando del mar, de la arena y pues como todo se dice, pues fue una despedida que hacían a ellos. ¿Qué es lo que se presume que ocurrió ya en el transcurso de regreso? Bueno, se consideran eh, o se presume o tal vez tenemos algunas hipótesis, podría ser el mal estado de la vía, eh, tal vez algún sobocamiento de la, de la vía, eh, la hora de la noche, porque ya era aproximadamente 8 de la noche que ellos ya venían viajando. Recordemos que también hay un tema de neblina. Eh, pudo haber todos estos factores que tal vez eh, provocaron que se perdieran o no tuvieran eh, el cuidado tal vez eh, la, no tuvieron la visibilidad eh, necesaria para poderse dar cuenta de la situación que más adelante iban a tener pues y terminar en este triste y lamentable suceso ocurrido para toda eh, mi familia. En este caso la familia García García se enluta por la pérdida de dos familiares como lo es de mi prima Mercedes López y de mi sobrina Doménica Faja, eh, Montiel López. ¿Recuerda su nombre? Eh, Quien hace uso de la voz es eh, la abogada Alexandra Sánchez García, mis amigos. Ellos eran miembros activos de la, de, de la congregación, de la iglesia. Sí, así es. Mi prima era presidenta de Damas Dorcas, una mujer muy cristiana dedicada al servicio social, tanto en la comunidad como en su iglesia. Ella siempre estaba haciendo actividades para de esa manera eh, hacer la obra, crear... Y, y fortalecer la obra misionera, trabajar en beneficio de la, de, la, de la hermandad, de esta acción social que a través de la iglesia se realiza en diferentes partes del país y por qué no decirlo del mundo también. ¿Tenían planes también a futuro, proyectos en la iglesia, a trabajar para la obra de Dios? ¿Eso era lo que tenían en mente? Sí, así es. Ella, mi prima, eh, desde muy pequeña, mi familia, pues siempre ha sido eh, direccionada por el camino de, de Dios. En este caso eh, hemos siempre... He estado encarrilados para visitar lo que es la iglesia evangélica, como le indiqué, del nombre de Jesús. Entonces ella, mi prima, eh, siempre ha sido fiel a esos principios cristianos, a esa eh, cultura y educación cristiana y a la labor social. Bueno, sabemos que es un dolor lo que ustedes están viviendo. Sin embargo, ustedes como cristianos, ¿cómo viven este momento? Duro. En sí, Dios nos dice en su, en su palabra, ¿no? que ganamos una batalla porque sabemos que ella permaneció firme en el camino cristiano, firme con Dios. Hasta su último momento, eh, si vemos la, el, las redes sociales, como ellas posteaban, eh, dedicaban su amor al 100% a Dios, así como a sus esposos. Y hay videos donde reflejan ese amor, esa pureza dedicada a ellos, a este, en este caso a sus hogares, y más que nada a Dios. Entonces, hemos perdido aquí en la tierra un familiar pero si lo hablamos ya en base a los principios cristianos, se ha ganado una batalla. Ellos ahora ya gozan de la eternidad, de estar junto a nuestro Padre Celestial, como lo es Dios. ¿Puedo reiterar el lugar del sepelio y el horario? Sí, este, aproximadamente 3 de la tarde eh, tenemos ya previsto salir de acá. Vamos a llevarlo al cementerio Colina de los Recuerdos, vía el empalme, donde pues le pedimos a todos, igual a las familiares, amigos, amigas, hermanos y hermanas, que... Eh, que nos conocen y que conocen a la familia de mi tía, Narcisa García. Eh, estamos acá acompañándole en este triste momento, en este triste dolor donde se enluta a la familia por este trágico suceso. Ok, ahí la versión de la abogada Alexandra, familiar de, de una de aquí, de las víctimas ¿no? que están siendo violadas en la parroquia. Nicolás Infante Díaz, lugar donde serán sacadas ya esta tarde rumbo al cementerio. Menciona también que hay otras personas heridas, están en un hospital de la ciudad de Puerto Viejo donde fueron trasladadas tras este hecho, ellos habrían caído a bordo de un vehículo a un precipicio en la ruta eh, Manaví los ríos venían desde Puerto Viejo de una congregación evangélica y habrían sufrido este accidente de tránsito. Esa es la información que les podemos llevar, amigos, desde acá del Cantón Quevedo, para todos ustedes que han estado conectados. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también revisar nuestra página www.aldia.com.es.